¿Estás listo para el agua fría? En esta puerta. Amor, amor, acá no vayas lejos. Y en el día número 13, Mr. Grinch nos trajo... ¡Oh, ¡Un pintaladio! Esto está demasiado cookie. Déjenme ver qué día lo voy a utilizar. Mientras tanto, ustedes corran a ver el video nuevo. Esta familia está lista Para ir a cenar al restaurante La luz está pésima aquí Pero es donde único Tenemos un espejo Se suponía que y Ya estuviéramos súper quimacheando Le dije, Pushy, yo voy de rojo tuve de rojo Pero no creo que fue posible Ay, me falta la carterita Miren la carterita que llevo miren, miren esto, miren esto Esto es lo más coqueto que hay en esta casa Miren esta carterita Es la que llevo a ver, mi amor Déjame verte uh, Chico, qué bello eres Ven, para que me vean mi look completo, mira el regalo que tú me tienes aquí. Miren, llevo unas sandalias de Koukaya Me encantan esas perlas. Amo, amo esas perlas. La falda es de Dolce Gabbana, el corpiño es de Dolce Gabbana y la cartelita que tiene. Vámonos a sentar. Hola, charanga. Gracias a él es que estamos aquí, ellos son los millonarios. Ajá, la... Vamos a comer aquí hoy privado. Sevilla de camarones con mango. Miren lo que nos trajeron. Ay, casi Hola. casi estamos de aniversario, mira como ella me arruina el blog. Sorry. Mira para ti. No, gracias, yo estoy llena <risa> Mis amores, y así llegamos A nuestra primera noche En Los Cabos Estamos dos horas de diferencia Con Miami Todavía no es nuestro aniversario, ¿verdad mi amor? Todavía, Pero, no. todavía no Como en una hora Muchísimas gracias por llegar al final de este video Y esperen el video Del día siguiente de Los Cabos ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi amor! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! Mis favoritos cuando vengo a México. ¡Qué rico! ¡Conchas! ¡Mi desayuno favorito! ¡Huevos rancheros! Mm. ¡Miren a Mami Lover! ¡Mami Lover y la dieta! ¡Te la comiste! La dieta la estoy haciendo. Mm. ¡Qué lindo! ¡Ay, mira! Estas toallas que están acá, mis amores, son unas batas. Yo la primera que me compré, me la compré en Dubai Amor, no, en Dubai no, disculpen, me fue en Qatar. Amor, ¿te acuerdas de esto? Maybe para mí la Mila debería ser algo así parecido Imagínense, es como las batas que yo tengo puestas ahora mismo Pero, ay, qué rica, esas son divinas, divinas, divinas Ay, no hay un espejo para que me vean Miren, esta es la nueva bata Marilyn Pero no es de toalla Este es el área de relajación Ay, qué bonito Seguimos por acá, estamos como por un laberinto. ¿Y este acá qué es? Bueno, este es el relaxation de la En el momento lo están preparando para un evento especial. En el momento está cerrado. Está cerrado. Qué bonito. Gracias. Qué bonito. Desde su servicio vamos a comenzar con un ritual de pies. Les pedimos que por favor tomen asiento por unos momentos. Gracias. Mire, yo me traje todas las aguas. Solo <risa> por confirmar, ninguna una alergia o restricción médica, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿La ¿La temperatura está de Sí, súper bien. ¿no? en sus piernas. Muchas Por gracias. Favor, sushi es dentro del bowl. Okay. Puede decirme si siente el agua coma, la temperatura. Está bien. ¿Sí? Está, está, está, está calentita, que es rica. Está calentita, sí. Vamos a con una aromaterapia que contiene lavanda, palmarosa y rosas. Se llama Restore Bath Oil y es de la línea ESPA. ¡Qué rico sí. huele! Todo su tratamiento es con aromaterapia y por el día de hoy iniciamos con esta eh, es una sinergia de rosas, naranja y lavanda eh, nos ayuda para estabilidad y balance emocional Entonces este... Nuestra habitación en este momento les vamos a dar un poco de privacidad Les vamos a pedir que retiren su ropa Y la pueden colocar en el gancho que está de este lado Van a recostarse boca abajo Y cubrirse con la sábana Muchas gracias En el momento que se encuentren listos Pueden soltar la campana Y nosotros vamos a estar de regreso. Con ustedes igual que les a utilizar Para llevarse a su superficie Ya hemos terminado nuestro masaje Y nos han traído este tecito de jamaica y ahora vamos para el steam. Este cuerpo hermoso. Después va para el sauna. Y de ahí para unas piscinas frías y calientes. Miren qué rico. Lo que nos trajeron es de jengibre, jamaica y limón, el mío. El de Puchi solo jamaica es jengibre. Y galletitas. Miren qué bonito. Ahora nos dirigimos a la parte de los plunge Pools es una súper fría y una súper caliente. Hola, mi amor. ¿A la derecha? Sí. ¿Estás listo para el agua fría? En esta puerta. Amor, amor. Acá no vayas lejos. No Ay, Dios mío. Esta es la súper fría. Y la otra el agua caliente. El agua caliente. ¿Cuál primero? Así. ¿Ah, sí? y después el agua fría, pero muy rápidamente porque está muy fría Ok, vamos para allá Ustedes pueden creer que en el único lugar donde hay un espejo grande Es en el lugar donde menos luz hay Mis amores, nos vamos de barco ahora Vamos a ver esas piedras tan famosas de acá de Los Cabos Que creo que le dicen el arco Voy a cerrar la puerta y ustedes van a ver Miren eso, se oscureció Voy a empezar a llenar mi cesta que es la que me voy a llevar con todas mis cositas y mis utensilios.